No sé si fueron sus ojos o el olor a Chanel, pero en poco tiempo me logró enloquecer. Y yo pensando cómo le puedo hacer, aquí imaginando si la vuelvo a tener. Y ahora, Mira, la miro, siente lo que siento Su pelo se mueve con el viento Y yo lo hago con todo ese movimiento En tu guerra me quito la armadura para tus dolores yo tengo tu cura Tengo los tragos que carman la amargura Por si ya vienes con una vida dura Yo te quiero conocer Dime qué tengo que hacer Para que tú estés conmigo Así sea como amigo Yo te quiero conocer conmigo, así sea como amigos. Y ahora me la paso pensando cuándo será la hora que la tenga enfrente pa' comerme la tor. Puede que tal vez solo me quiera como amigo, o también quieres conmigo. No lo sé si me dijera que sí. No sé, dime qué tengo que hacer Para que tú estés conmigo oh, Así sea como amigos Y ahora me la paso pensando ¿Cuándo será la tú lo sabes tú tú me conoces ah. Mendes de capo baby los Capo music <risa>